Alberto Aez, El Peque, es el show en la fiesta popular. hacer un hasta abajo y oh, abajo. Sí. ¿O me doy? ¿Eh? A, ver a ver las mujeres. A ver las mujeres. Hasta abajo y hasta abajo y hasta abajo y hasta abajo y hasta abajo y hasta abajo y hasta abajo. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¿Viene? Es el peque, es el show en la fiesta popular. Uy, todo listo, sí, sí, sí, sí. todo listo, todo preparado. A partir de ahora, señoras y señores, junto al sonido Cristal Disco, es un gusto presentar a estos artistas nacionales con jerarquía internacional. ...desde el noveno departamento... ...los número uno del noveno departamento... ...aquí y ahora... ...suena... ...Banda Juvenil... ...Cerro León... ...amor con amor se para ...por el destino marcado... Sea tarde o temprano Oye, cumplica tu te De lluviré de cualquier A un amor tan sincero Con el correr de los tiempos Repuitaré y catuete Repuitaré y catuete Con el correr de los tiempos Viene Los número uno Del noveno Departamento Charano Vivo Aquí en la Plaza de Santa Fe Dice ¡Bum! Mi corazón malherido Dejaste abandonado Por otro ser adorado Del y cura Porque Te vengo a En el y Sufrimiento y dolores sin no escuchar mi ¡Escúchame el amor! Te se sabe, <risa> el penta, ya, porque a la saíponemica, pero se la sebo, añemo, añemo, Porque añemo, añemo, añemo, añemo, añemo, mi Pero se a Rodrigo de Orqueta presente. Y le hice ah, hay que tocar en A en el, cada momento, a novia que. Porque se cojame, eh, hay por gusto se acabe. A en agua y me cabe, se tal de que, 12 de febrero 2023, Orquesta de Paraguay. Ya yo tomo la orquesta. Ya yo tomo el 12 de febrero 2023. Ya yo tomo la orquesta. Ma, a y con te llevo, te dejó, lejos, se cape. Apeguen, no se me cabe La con ¡Abello ¡A seis la ¡Cuar bebé! Cerro Leones! ¡Los número uno del noveno departamento! ¡Surre dice! ¡Abello pollo la Hace mi cabeza bebé, te La a ver. Alcohólico a yo coño, A mi seis aguantadas, todo hace ya bebé. Yo soy un pobrecito deshichado en el amor Y dice ¿Cómo? Sin gozar ni un cariño de este pobre corazón ¡Epa! ¡Arriba! ¡Arriba! Yo soy un pobrecito deshichado en el amor ¡Epa! ¡Alejandro Velarde! Sin gozar ni un cariño de este pobre Alejandro corazón ¡Alejandro Velarde, ¡Saludos! Y familia ¿Cómo? Ay chiquita. ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Si quieres saber mi nombre yo me llamo Willa Campana En el día canto en el monte y de noche en tu ventana. Si quieres saber mi nombre yo me llamo Willa Campana En el día canto en el monte y de noche en tu ventana. que cada dice cómo. Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor, ay chiquita que Mía, te amo del corazón. Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía. ¿Qué cosa? Te amo del corazón. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. A la banda juvenil se rodeó. Alberto Baez, el Peque, es el show en la fiesta popular. Polquita quería, Polquita te voy a dar. Así como decíamos en la radio. Es Polisito Caco, vaya. Sí, señor. Aso de jinetes. Rincón de los amigos. Presente. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias por venir, gracias por estar. Gracias también al amigo Víctor Bañoni, Cantina Yerutí. A tanta gente maravillosa que vinieron a compartir con nosotros hoy estos 15 años. Jorge Raúl, a una gota alcoholina. 15 años moina ya. Tarde más. ¿Eh? Tarde más, avisa. Anina, de ahí Codeni, 15 años amor, coña. Bueno, seguimos con la banda. Juvenil de Cerro León. Aquí, tocando en vivo, 15 años, el y amigo, Jorge Raúl. ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! Brazos arriba. Ay, mi way. amigo Tony, ¡Ahí va este tema! ¡Tay cuay con se! Hoy me va a valer, frenemos el verso! De va a que no hay que tuvo se de vanero! ¡Conserva a tu malomado, que le diano mi ¡Adiós a que ¡Adiós a Mendeira! ¡Adiós a ¡Oh, ¡Adiós a Mendeira! para a Mendeira! Bien, los amigos presentes, bienvenidos. Hoy me rayo que tú te como y se estará segundo. Cada hija que no te hay que saber todo, no sé si. Ya tu padre y pecado te y corado, pesa. Ya de la te ve tan el corilla de CUP. Está hoy metido en la vez. El corilla de la familia Benite presente. Benite. ¡Grilla Brites! ¡La familia Grilla Brites! ¡Comercial San Francisco presente! ¡Sú sí, le dice! ¡Sigue ella por ahora es maraca, simpática, buena! harina problema, depoíta, bebé, cañan de yo todo! Epoíta y con cosas prohibidas, un bebé no gusto, arriba de mundo, y gato me devuelvo. Casa Obadini presente, bienvenido, Zulice Desde el año Guacuña, por el té, y cantando suerte Hay venido en primera, ya pongamos de comparación Que para la razón, que la pa' primero, seguirá primero Que va que no le tirita, vamos a coser corazón ¡Oh, botillo, vamos a irme, que corazón Se sí, sigue ahí por la beba, sinceramente jaeta hey, Se suelta el dueringo feba, ni la novia se la lo vi La locura y la novia se lo vi Oh, oh, vamos de los Y dice La se ha era mi su universo y comenzó a vivir Y les ha oído, capo coronel, de ahí pula Se sigue ahí por la beba, vamos a saludar, vamos a la edición La provincia y en la victoria, suena dice Ay, ya te de tu, tuñata de norte, sureste este y oeste De ahí la de Bambina, Pentepe, se sigue a Ese también va en baja, o a Dios, pero jamás Cien por cien ahí me seguro, se sigue la Iborraga ¿Eh? Impresionante Alberto el, el Mira Alberto el Pequebae. Se lo dice. Ay, bota peje mí, un mío. Cosé no sucede. va Te creí a Ay, con tema. O ya pongo y, pues, y esa dice. Cuidaré, puente ya de. Se lleva Ari hoy, Cawi. Aumí. Se se llama se la leyeta Y a mí amigo peco Y a mí a tu que mi voz abogado a mí Se que la de se a Quién sabe, vamos a bailar. te digo a ti y a mí? A topar a mi tararí. ¡Ya Dice, ¿cómo? ¡O oh, puedo no ser la tau y que ya la cae. Ay, y a mí ¡Ah, sí! ¡Ah, seco acaba para siempre. Epa. Dice. Pero me cama, terna,